Hola, buenas. ¿Cómo estás con esta noticia, Jacqueline? Y enojada, estoy un poco cansada con todo este tema. ¿Estás enojada? ¿Estás cansada? Sí. ¿Y qué, qué cómo te explicaron a vos que, que el juicio al Piti Álvarez no iba a suceder? ¿Quién se encargó de darte la noticia? Eh, nadie, yo me eh, por la noticia que está en internet y lo leí y ah, así me enteré te enteraste como cualquiera de nosotros, nosotros la nos hija nos del de hombre asesinado claro. hablaste con tu abogado le preguntaste por qué le preguntaste si hay un plan eh, no, B mamá. contame no, yo me enteré así como se enteran todos eh, y bueno, así me enteré pero vos digo, Karina, habitualmente tenés comunicación con, con tus abogados, porque suena llamativo que semejante noticia de la persona que asesinó a tu padre, que va a estar nuevamente en el barrio, sin tobillera, suponemos que con un acompañante terapéutico, pero la verdad que hasta ahora todo lo que venimos escuchando será legal, pero suena rarísimo y fuera de, de sí, esperando un juicio que quizás no llegue nunca, porque cada tres meses lo van a evaluar. ¿Tenés diálogo con tus abogados en, ¿Te vas a comunicar con él eh, No, un poco? no porque eh, a mí no me informan sobre eso porque no tengo contacto con el abogado que eh, nos está defendiendo a nosotros sería ah, por, ¿por ¿cómo qué no tienes contacto con el abogado eh, bueno yo no tengo el apellido de mi papá entonces es vale. como que ah, ahora sí no, ah. no estoy de, de esto entonces en la que sí recibe información es la mamá de mi hermanita, porque, bueno, ella sí tiene el apellido. ¿Y con ella Entonces, sí hablaste? No, no, y yo con ella tampoco tengo... Eh, ah, relación. ...vínculo. Entonces, claro, relación. Entonces, sí, ya... eh, por eso no me entero con lo que, eh, por claro. lo que va saliendo. Jacqueline, ¿y quiénes de la familia de tu padre viven? serán vecinos de Piti Álvarez? Porque recordemos que... Ellos eran vecinos, Cristian Díaz, tu papá, y Piti. ¿Hay otros familiares que van a tener que compartir eh, eh, el barrio con, con Piti? Sí, eh, tengo un primo nomás acá en el barrio, Sí. y después no tengo ningún otro familiar. ¿Vos también vivís ahí? Eh, acá en San Mores, sí. Bien. Atentos con, con un dato, eh, Jacqueline, soy Diego Esteves, ¿cómo estás? Dos sí, datos, hola. ¿no? importantes para que queden súper claros. Sí. No va a tener que usar más tobillera electrónica y cesa la prisión domiciliaria. Ah, esos es peligros Cesa la prisión domiciliaria, es decir, va a estar en libertad casi total, lógicamente la, la justicia lo va a comprometer a comparecer a un tratamiento de rehabilitación más allá de que su entorno pero, pues, no insiste con que sí, pero... no hay rehabilitación algo? total posible. No entiendo algo, yo sí. comprendo que no, no todo... tiene lógica igual lo no que están lógica. haciendo. Coincido con vos, Jacqueline. no tiene lógica. Entiendo que seguramente la doctora me puede decir lo contrario, forma todo parte de una cuestión de ley que, que, que está eh, mal pero que, que, que es legal. Ahora, un tipo mata, le pega un tiro y lo remata con tres tiros. Eh, lo que declara es inimputable porque tiene problemas de adicción no es lo inimputable mandan, eh, bueno lo manda lo que no fuera peor ¿no? no apto para afrontar un juicio. no apto para afrontar un juicio se va a la casa no tiene tobillera convive con la familia del tipo que mató le agrego un dato a la doctora no para, que, para que para haga su de su veredicto del <risa> tema claro. eh, él tenía tobillera en un momento se la se la saca no se la saca sí se la sacan y tenía que comparecer al tratamiento claro. le dan ese beneficio qué pasó faltó tres veces bueno, con esta con este grabante. Que faltó, y por eso se la vuelven a, poner. a colocar. Ah, no, perdón, Ahora se la no, no, vuelven nada. a quitar. Perdón, Ay, pero ahí ¿tampoco sabe lo que está haciendo? ¿Qué, Jacqueline? Que ahí decían que faltó tres veces. Sí. ¿Que ahí tampoco sabe lo que está haciendo? No Ay. está tomando una decisión por claro. él mismo. Claro. Muy bien esa pregunta, Jacqueline, espera. Entonces, pero yo hago otra pregunta. ¿En qué le afecta a Piti Álvarez tener una tobillera puesta? Nada. ¿Por qué se la sacan entonces? En nada. No, bueno, es decisión... ¿En qué le afecta no, tener la tobillera? El tiempo en el que ha permanecido en prisión domiciliaria, como bien había explicado Casorla, excede los tres años y seis meses, que es lo que contempla la ley para estas prisiones preventivas. Pero hay algo Como que no la se justicia no logró resolver ¿eh? el no, tema, bueno, realísimo. tiene que librarlo porque que no esos cumpliendo. son los acuerdos. No, no, la seguro acción. que son los es, acuerdos es, que están es, adecuados. Espera, que, espera, sí. espera.